Hola Rosario, hola Tridene, hola Vero Quesada, hola D, hola Débora, hola Elena, caballero, hola Lucidia. Ahora les voy a dar eh, el permitirles hablar. Hola profe, buenas tardes. Ay, qué feo es sentirse mudo sí pero está bueno para que estemos un poquito más ordenados, hola Vero eh, buenas tardes a todos, hola Elena cómo estás, hola hola, hola, profesor. hola a todos, bueno hola profe hola a todos, hola de eh, ¿quién eh. cómo es tu nombre? pues me aparece como D nada más Sí, Ay, yo mar... te escribí también en el YouTube de María Ojara. De María Ojara, muy bien. Hola Débora, eh, hola Rosario, ¿Qué? que saludaste. Bien, le voy a abrir a Agos, a Espartán y a Laura. Bien. <coughs> Bueno, esperamos unos minutos más y empezamos con, con la clase. Esta sería la, la tercera clase de astrología inicial. Eh, vamos a, eh, a hablar sobre cuatro planetas. Eh, supongo que vieron los videos. Sí, profe, yo sí los vi, nada más que traía tras que versada la historia de Saturno con la de Urano. Bien. Mira vos. Yo pensé que era al revés. ¿En qué sentido? Pensé que al que le habían cortado el estómago era Urano y no a Saturno. O sea, a mí se me había olvidado, se me había olvidado que Urano era el papá de Saturno. O sea, no al revés. O sea, no, no que yo pensé que Urano era el que se tragaba a sus hijos. No, Saturno era el que se tragaba a sus hijos. Vamos a me... traer transversada la historia. Sí. A mí me gusta, en realidad, me gusta la mitología de por sí. Eh, no es que sea un sabio de la mitología, es más, hay muchos, eh, muchas eh, de eh, de los relatos mitológicos que los he adaptado a mi... Eh, ...a mi forma de contar las cosas, digamos... ...en esencia, por supuesto, hago que no se pierda la esencia... ...pero... Eh, ...intento... ...con la mitología... ...ir... Eh, ...pudiendo... Eh, ...ir fijando el concepto de cada planeta... ...para irlo viendo... ...quién es uno, quién es otro a qué corresponde, porque es más fácil después de poderlos identificar. Y también es más fácil de que, eh, de poder eh, identificar eh, a qué signo corresponden. ¿Sí? Por eso siempre hablo mucho de, de mitología Me parece que la mitología y, y la astrología Tienen mucho en común Y justamente son Dos herramientas Que eh, Que usa la psicología eh, el, el tema es que la, eh, la mitología está vista como algo del orden intelectual. ¿Sí? O sea, quien habla de mitología es un intelectual. Pero quien habla de astrología no lo consideran un intelectual. Eso, en gran parte, la culpa la tiene... El horóscopo diario Porque el horóscopo diario En realidad es nada más que una manera de promocionarse Es muy difícil poder decir Que a todos los arianos del mundo le va a pasar lo mismo a que todo, O sea, eso es algo... Eh, ...fuera de lo... ...de lo serio... ¿sí? Entonces, claro, cuando... ...ustedes dicen... ...yo soy astrólogo... Eh, dicen ...te dicen... ...bueno, pero sí, pero... ¿qué, ...¿de qué trabajas? ...de astrólogo, ¿de qué voy a trabajar? ...yo soy astrólogo... ...¿vos qué sos? ...médico... Bueno, yo soy astrólogo. Eh, yo me he peleado muchas veces eh, por ese tema. Eh, me acuerdo la... Eh, la, eh, la última vez que, que renové el pasaporte, que ahora me hicieron acordar que ya lo tengo vencido, lo tengo que volver a renovar. Eh, <risa> eh, que Me dicen, profesión Astrólogo Bueno, pero ¿De qué trabajas? ¿De astrólogo? ¿De qué voy a trabajar? Eh, ¿Y qué ponemos acá en profesión? ¿Astrólogo? Le digo, ¿qué vas a poner? O sea <risas> ¿Sí? Eh... Porque claro, es como yo le explicaba ayer, ayer una, una alumna, eh, eh, ayer lo hablé, igual ustedes estaban presentes, que leí todo. Me, me dice que quiere hacer un curso. Y entonces le digo, bueno, es lo que yo doy. Y me pregunta por una escuela. Y entonces yo entré a esa escuela, a indagar. Para los que son de Argentina, esa escuela está en Ramallo. O sea, ya que no esté en Capital Federal, o sea, en el Gran Buenos Aires, ya crea algo de duda. No digo que, sea, que sean malos los enseñantes. A lo mejor son mejores que cualquiera que está en Capital Federal. De hecho, yo no vivo en Capital Federal, yo vivo en Mar del Plata. Eh, pero me llamó la atención que una de las cosas que, que dan, eh, que ofrecen en su página, es eh, títulos oficiales reconocidos internacionalmente eh, por la escuela de, de, de astrología de Estados Unidos, de no sé qué, eso es falso. No hay la carrera de astrología como carrera oficial. No existe en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Entonces, nadie les puede dar un título oficial. Porque no existe la carrera como tal en ninguna cuadrícula de educación de ningún país del mundo. Entonces, le pueden dar certificados no oficiales, ¿Sí? pero después no se engañen. O sea, es rimbombante ese nombre de diploma y de no sé qué. Eh, pero a mí ya eso me hace sospechar. Me hace sospechar de que hay algo... O sea, me están mintiendo ya de entrada. O sea, ¿qué más? Bien. Entonces. Vamos a empezar con la clase Creo que hoy vamos a hacer esto A ver cuántos hay conectados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 13, número de la suerte Bueno, para algunos eh, Primero vamos a hacer un, un pequeño repaso de lo que ya vimos. Yo acá tengo preparada una cartita. Eh, nosotros en la primera clase vimos eh, que esto es un plano del cielo yo les mostré voy a volver aquí yo les mostré esta pantalla que muestra El, el planeta Tierra desde un punto del, del observador que estaría, <coughs> perdón, más o menos acá en la mitad, que en este caso es Mar del Plata. Yo lo hice para el día de hoy, 10 de septiembre del 2021, a las 6 y 42 de la mañana, que el signo de Virgo junto con el Sol Estaban comenzando a aparecer por el horizonte del este. ¿Ven? Ahí creo que se puede ver claramente el horizonte del este. Y Virgo como empieza a mostrarse junto con el sol. Y empieza a ir a través de esta línea roja hacia la elíptica, o sea, hacia el medio cielo. Si seguimos la línea roja, vamos a llegar a un punto que va a ser la elíptica, o sea, el medio cielo. ¿Qué signo en este caso va a estar en el medio cielo? ¿Sí? El signo de cáncer. Bien. Entonces. Bueno, no, no quería hacer eso. Quería dejar de compartir pantalla y volver para acá. Entonces, yo le dije, lo que, le, lo que se muestra acá es un plano. ¿Sí? Eh, un plano de el cielo. Eso que lo podíamos ver recién en la otra imagen, en 3D, acá lo vemos en plano, o sea, en 2D, en dos dimensiones. Eh, vimos qué significa cada uno de los signos en la primera clase. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Vimos por qué tienen ese orden. Vimos que, si bien lo vamos contando desde cero grados de Aries, a 30 grados de Aries 0 grados de Tauro a 30 grados de Tauro, o sea, los vamos contando hacia allá el primer signo es Aries y el último es Piscis. A pesar de eso, si vamos subiendo en horario sí la ruedita se va moviendo en sentido de las agujas del reloj, no en contra, a pesar de que el cero grados va hacia las agujas del reloj. ¿Por qué es eso? Porque los planetas sí se mueven en contra de las agujas... Eh, se van moviendo si sí, en contra de las agujas del reloj mientras que los signos se mueven a favor de las agujas del reloj entonces vamos a volver a las 6:42 entonces como ven como veíamos antes ahí en, en ese horario en este lugar no en Mar del Plata por eso se veía eh, distinto eh, Virgo ya estaba por sobre el ascendente porque el sol ya había salido porque esta carta está hecha para 0 eh, grados de Greenwich y 0 grados de eh, ecu o sea, Ecuador y Greenwich eh, entonces ya el sol había salido ya Virgo estaba por sobre el horizonte del este y estaba caminando hacia el medio cielo. Eh, bien. Vimos entonces que a lo largo del día, más o menos cada dos horas, se mueven las casas. O sea, si yo acá le pongo en vez de 0642, 0842... Voy a ver que el ascendente pasó de estar a 0 grados de Libra a estar a 2 grados de escorpio. O sea, se movió eh, 32 grados. Más o menos cada dos horas van va cambiando el ascendente y por supuesto se mueven todas las casas eh, igual eso lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos casas que todavía no llegamos ahí entonces ya vimos que tenemos eh, tre tres tipos de formas de combinar a los signos tenemos signos masculinos y signos femeninos que también se pueden llamar yin y yang eh, o sea yang y Yin. Eh, vimos que también le podemos llamar positivo y negativo eh, o como les guste llamarlo si les parece que masculino y femenino eh, es demasiado misógino eh, pero bueno, son las polaridades ¿sí? entonces decíamos que tenemos a Aries que es positivo Tauro que es negativo Géminis positivo, Tauro negativo, Leo positivo, Virgo negativo, Libra positivo, Escorpio negativo, Sagitario positivo, Capricornio negativo, eh, Acuario positivo y Pisces negativo que a su vez tenemos que eh, se dividen en eh, tres cualidades. Pueden ser cardinal, pueden ser fijo o pueden ser mutables. Aries es cardinal, Tauro es fijo. Géminis es mutable, Cáncer es cardinal, Leo es fijo, Virgo es mutable, Libra es cardinal, Escorpio es eh, fijo, Sagitario es mutable, Capricornio es cardinal, Acuario es fijo y piscis es mutable vimos qué significan cada una de esas eh, cualidades del signo los signos cardinales en general son signos que emprenden son signos de acción eh, son signos de inicios, son iniciadores, emprendedores, eh, accionan. Los signos fijos en general eh, son signos eh, proclives a mantener, a sostener, eh, a, a contener. Y los signos mutables eh, son signos cambiantes, son signos que están preparados para el cambio, para el cambio rápido, para el cambio profundo. Y después tenemos una división para los signos en elementos. Entonces decimos que Aries es fuego, Tauro es tierra, Géminis es aire, Cáncer es agua, Leo es fuego, Virgo es tierra, Libra es aire, Escorpio es agua, Sagitario es fuego, Capricornio es tierra, Acuario es aire y Pisces es agua. O sea, tenemos tres Signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Si ustedes se ponen a ver, todos los signos de fuego son de energía positiva o masculina. O yan, ¿sí? eh, como le quieran llamar. Pero cada uno de estos es fuego cardinal, fuego fijo y fuego mutable. Y ahí les da una diferenciación. Después tenemos tres signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Los tres signos de tierra son femeninos, negativos o yin. Es la otra polaridad. Eh, Tauro es fijo, Virgo es mutable y Capricornio es cardinal. Tenemos tres signos de aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis eh, es mutable, Libra es cardinal y Acuario es fijo. Los tres signos de aire, si se ponen a ver, son masculinos. son eh, Yan, son positivos. Después tenemos los tres signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer es cardinal. Escorpio es eh, fijo y Piscis es mutable y los tres signos de agua son femeninos Yin o negativos en general en una carta natal se dice que los signos positivos se llevan bien entre sí y los signos negativos se llevan bien entre sí. O sea, fuego con fuego, fuego con aire, aire con aire, aire con fuego. Y los signos negativos o femeninos o yin se llevan bien entre sí o sea eh, tierra con tierra tierra con agua agua con agua y agua con tierra eso es una generalidad porque después va a depender de qué es lo que quieres crear se llevan bien porque, porque se entienden, son energías similares. Pero vos, por ejemplo, no voy a dar un curso de electricidad, porque aparte no soy electricista, pero si juntás el polo positivo con el polo positivo en electricidad, creas un cortocircuito. ¿Estamos claros? O sea, se llevan bien. Hasta un punto. ¿Se entendió esa parte que acabo de explicar? ¿Los escucho a ustedes ahora? Muy claro, profe. Sí, profe, sí se, ¿Se entiende. Sí, Bien. Ahí todos tienen abierto el micrófono, ¿eh? Eh, porque faltaba Silvia Fanny Funes ah, y Sophie Green que se acaba de sumar ahí le abrí el micrófono que no quiero que me pase como me pasó la otra vez con Martita Marín <risa> perdón Martita Marín que el otro día no te abrí el micrófono yo eh, bien Vamos entonces, esto lo vamos a practicar muchas veces porque es importante que, eh, o sea, esta es la base, es la base de todo. Las constelaciones, las 12 constelaciones del zodíaco por donde se los ve pasar a los planetas es eh, eh, la base de la astrología. que yo les decía el otro día, les mostraba, o sea, esto fue repaso, estamos haciendo repaso de la primera clase, les mostraba acá que si ustedes se ponen a ver en el cielo, sí, está Géminis, está Cáncer, está Géminis, está Tauro, sí, pero está Aries, pero también hay otras constelaciones, está Orión, está... Eh, Pupis, Pixis, Vela, eh, eh, Karina, eh, Octan, Hidrus, Tucana, eh, Horus, eh, Sculptor. Eh, pero no pasan por la elíptica por donde se los ve pasar a los planetas. Ven que Tauro, Géminis, Cáncer está sobre la elíptica. Ven que viene para acá la elíptica: Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, eh, Capricornio. Eh, y está la famosa discusión del décimo tercer signo, que es Ofiucus. Eh, ...que dicen que está ahí metido, porque se lo ve pasar a los planetas por sobre Ofiuco. Pero ustedes fíjense que desde siempre está Escorpio ahí. O sea, y Escorpio termina donde empieza Sagitario. O sea, apenas se ve metidita una patita de Ofiuco. Entonces no se lo puede tomar Sí, yo he leído un montón de libros, pues me reinteresó en su momento el tema de, de Ofiuco, del de supuesto décimo tercer signo. Bien, igual eso es materia para que lo discutamos después más adelante. Volvemos entonces a la pantalla original. Entonces, no, no vamos a volver a la pantalla original. Entonces, yo me imagino que todos los que están acá tienen el, eh, el manual de astrología eh, que, que hicimos acá en el curso de astrología, este, el manual nivel 1. El que no lo tenga me lo pide, es gratuito el pdf. ¿sí? Así que el que no lo tenga me lo pide por privado y yo se los mando con muchísimo gusto. Pero en base a este manual que ustedes están viendo ahí claramente, es que manejamos las clases de astrología ¿sí? entonces acá hay algo que yo quiero que ustedes este ejercicio lo hagan en primer lugar que practiquen con los símbolos para que se acostumbren a escribir eh, no la palabra Aries sino el eh, eh, los cuernos del carnero, ¿sí? Tauro, Géminis. Entonces, por eso acá el primer ejercicio es que practiquen el símbolo, sea mano, con la mano, vuelvan al lápiz y papel. Eh, después que, bueno, tengan claro esto, cuáles son los signos cardinales, cuáles los fijos, cuáles los mutables, fíjense. Que hay eh, un cardinal de cada elemento, un fijo de cada elemento, un mutable de cada elemento. Eh, hay eh, un... Bueno, acá está en la tablita. De cada elemento hay un cardinal, un fijo, un mutable. De cada... Eh, cardinal hay uno de cada eh, elemento, de cada fijo hay uno de cada elemento y de cada mutable hay uno de cada elemento. Entonces yo, a mí me sirvió como regla mnemotécnica para ir metiéndome con los signos en su momento cuando estudié, crear una frase. O sea, Aries es fuego cardinal, es el primero de los fuegos, es cardinal. Por lo tanto, es un fuego explosivo. ¿sí? Es el fuego que yo le tiro un, un poco de alcohol y le tiro un fósforo y explota, se prende, pero así como se prende, se apaga. Mientras que Leo es el fuego fijo. Yo, mi imagen de Leo es el león con una antorcha, ¿sí? Porque es el fuego siempre encendido, siempre perenne. Eh, mientras que Sagitario es el fuego mutable. Entonces para mí, mi imagen para recordar que es fuego mutable es que es la brasa. Esa brasa que... No tiene color de fuego, tiene color gris por fuera, pero si uno la limpia un poquito, adentro está roja, candente, ¿sí? Entonces, los sagitarianos somos así. como somos? Malhumorados, pero por dentro. Tratamos de que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría... Más o menos, ¿eh? soy el sagitario y a veces se nota que estoy de mal humor. <risas> Siempre se nota, somos somos muy <risas> somos muy previsibles. Eh, y, y se nota justamente porque, eh, no por el color, sino por el calor que emana. Se nota que está encendido. Entonces, eh, ahora me gustaría escucharlos eh, a, a ustedes eh, a ver qué eh, qué combinación me hacen de esos signos. Bueno, no se peleen por hablar. ¿Cómo que, qué, ¿Cómo que combinación? Perdón, no entendí la pregunta. ¿O qué frases? Claro, ¿qué frases? Ah, y si, sí, por ejemplo, digo, Sagitario, voy a usar el mío. Tú decís es como la brasa, entonces yo pienso que es como un fuego continuo. Uh -huh. No como Leo, por ejemplo, que es un fuego que empieza pero termina. Fuerte, pero empieza y termina. En cambio, Sagitario es un fuego mediano, pero continuo. Por ejemplo, eso pondría yo. Ajá. Bien. Ajá. Perfecto. Bien. A ver, ¿quién más? Yo con, también con mi signo, Aries. Bien. Yo siempre, bueno, no, yo relaciono el fuego de Aries como explosivo, pero como también es iniciador, o sea, es cardinal, este a mí se me hace como la como un fuego de volcán que explota y ya ves que los volcanes pues, son iniciadores de la vida, entonces es un fuego que inicia, sale, escupe todo y después ya se apaga. Perfecto. A ver, ¿quién más? Sobre otro, ¿eh? Sobre tierra, aire, agua. Yo Virgo. Bien. ¿Quién está hablando? Ah, Lucidia. Te escucha muy bajito, Lucidia. Si podés acercarte un poco al micrófono. Así. ¿Ah, ah, perfecto. <risa> Sin audífonos. Eh, Libra es Virgo. Virgo es tierra mutable. Uh -huh. Pues en el ejemplo dice que es tierra lista con sus frutos. Yo lo puse que es tierra, la tierra que cambia. Que cambia porque continuamente puede uno variar la. El tipo de cosecha, ¿no? Perfecto. Que no es siempre igual. Perfecto. Cada uno, esos ejemplos que yo di, fueron los ejemplos que me sirvieron a mí, ¿sí? Pero por eso, yo lo que quería es que cada uno se si hiciera, por eso le dejé las líneas, tu frase le puse, y las líneas suspensivas abajo, eh, para que cada uno vaya conectándose desde el lugar que les quede más fácil, más cómodo, ¿sí? sí a ver, uno más y, y ya vamos. Sí. sí, Elena. Profesoría Scorpio, ¿es agua fija? ¿Sería como agua con o agua estancada? Bien, perfecto, ¿sí? A mí, por ejemplo, Leo, se me figura como un incendio forestal que va enciende y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va, se mantiene, se mantiene, llega el aire, se mantiene, se mantiene hasta que quema todo. Bueno, no a Morena no la vamos a escuchar hoy más porque eh, nada, se tiró contra nosotros los que tenemos ascendente Leo, nos dijo que destruimos el <risa> planeta. Yo soy ascendente Leo. <risa> <risa> Así Bien. es que, ¿cuál? Yo te pasen de entenderlo. Bien. Eh... Sí, Silvi, eh, eso... dame un segundito, que de quería decir algo, de, de María, ¿cómo era? Sí, eh, bueno, yo soy Capricornio, y Capricornio es un signo eh, de tierra cardinal, y a mí se me hace que es algo así como la tierra que posibilita eh, que las plantas que las semillas germinen no perfecto posibilita la vida bien perfectamente eh, ahora sí silvi este yo piscis eh, agua eh, agua mutable y el último del zodíaco o sea este agua mutable es un agua que se funde donde vendría a ser como el océano no el, Claro, el agua que funde todas las aguas. Podría este, este, ahí... ser esa energía que funde todas las energías, que no tiene una forma definida, ¿no? Este, eso. Eh, eh, ahí donde el río se, se junta con el mar, ¿sí? Eso es Pisces. Y hay que tener cuidado. Eh, ay, ¿cómo es que se llama? Hay un fenómeno que ocurre creo que una vez por año, donde el Amazonas se junta con el mar, que creo que se llama tapioca o, o algo así, que hay una canción inclusive hecha, eh, que nada, es una vez por año que entra el mar sobre el río y crea. Turbulencia y se lleva todo a su paso, eh, sí, eh, y eso es Piscis. A los piscianos uno los ve tranquilos ahí como agua de pozo, pero no, son agua mutable. Cuidado, cuidado. Bueno, eh, no, profe. sí ascendente sí, algo no sé, puedo llorar por la pérdida de un, un animalito y a la vez reír y llorar por, por haberlo tenido en la vida o sea, haberlo tenido como compañero ese claro. es este todo ¿no? agua dulce y agua salada no. sí, profe eh, en mi caso, profesor particular, sí. pues yo soy capricornio Ajá. Es un signo pues, de tierra, uh -huh. es un cardinal y, sí. y la verdad es que yo sí me apropié mucho de los conceptos que, que explica el manual. Eh, como es iniciador, pues precisamente es como la tierra arada que, que está iniciando pues, un proceso, ¿no? Bien. Está abierto pues, a, a recibir esas semillas, entonces es algo muy interesante. Eh, Tauro pues, es un fijo, entonces es un, un elemento tierra pues, que, que da la firmeza o la fijeza para la planta que, que se está... Que, que está creciendo y que se está sosteniendo en el tiempo, ¿sí? Y posteriormente Virgo, que es mutable, pues es precisamente la transmutación de la planta, pues, al fruto, que, que, que precisamente cambia siendo tierra. Entonces, creo que yo sí me, me apropié muy bien de los tres conceptos que, que se explican. La verdad, son muy, muy claros. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta que sea así. Eh, bueno, vamos entonces, ahora sí, eh, con la clase número 2 eh, entonces en la clase número 2 lo que vimos fue eh, ¿qué significa tener el sol en un signo? ¿cuánto tarda el sol en dar toda una vuelta al zodíaco? ¿cuánto está aproximadamente en cada signo? Eh, y la importancia del sol en una carta natal porque el sol es el, esencialmente la energía de vida si no existiera el sol y, y existieran todos los otros planetas eh, no habría vida sin el sol no habría vida acá en este planeta eh, entonces eh, el sol es yo le decía anoche en una consulta decía es el gran activador lo que toca el sol lo activa es eso, le da vida entonces, todos los años al Sol, entre el 21 de marzo y el 21 de 21, 20, 21 de marzo, 20, 21 de abril, al Sol lo vemos pasar por acá, por el signo de Aries. Entonces, está durante esos 28, 29, 30 días, activando... El signo. Entre el, las particularidades de este signo. Por eso uno cuando... Eh, yo digo soy Sagitario, pues nací el 17 de diciembre. Claro, porque el sol estaba pasando por el signo de Sagitario en ese momento. ¿Sí? Eh, y nos sentimos muy representados con eso. ¿Por qué? Porque es la energía vital. Es la primera activación. Nacimos, pasamos por el canal angosto, como les decía el otro día. ¿sí? La angustia, nos pegaron, lloramos y, eh, y nos agarró esa energía, nos activó esa energía. Por eso nos sentimos tan identificados con ser de un signo. En realidad no somos de un signo, somos de los 12 signos, porque en algo nos afecta cada signo, pero ese nos, nos afecta muy especialmente en lo que tiene que ver con la activación de la vida. Entonces, en el manual ustedes tienen más abajo... De lo que estábamos viendo, esperen porque tengo que compartir la pantalla. No, esta no es esta. <ríe> Me hago cada líos con esto, pero ya, ya, ya va saliendo cada vez mejor. Ahora sí, tienen más abajo los signos. ¿Sí? ¿Qué? Para, tres palabras clave para cada signo. Estas tres palabras claves para cada signo sirven perfectamente para el sol. O sea, cuando el sol llega a ese signo, lo que va a estar activando es esto, es esta personalidad. Por eso estas palabras, ustedes la van a encontrar que son muy parecidas a la lista que está más abajo después de las casas que es eh, los planetas ¿Sí? entonces el sol en aries enérgico valiente líder ¿Sí? eso es lo que va a estar activando lo enérgico y lo conflictivo, lo valiente y lo incompetente, lo líder y lo agresivo, ¿sí? En, en esa persona que nace con eso, ¿sí? Lo mismo les va a pasar con otro de los planetas que ya vimos, que es la luna. ¿Sí? lo mismo les va a pasar con Mercurio y lo mismo les va a pasar con Venus. Exactamente lo mismo les va a pasar con Marte, con el dios de la guerra. Ven que ahí lo agregué. Este es el quinto planeta que vemos. Y con estos cinco estamos hablando de los planetas eh, personales. ¿Por qué le llamamos personales o interiores? Porque son de tránsitos rápidos. El Sol. Tarda aproximadamente un año en dar toda una vuelta. Mercurio y Venus, lo mismo. La Luna tarda 28 días. Y Marte tarda dos años, aproximadamente. Entonces, esos planetas, al ser tan rápidos, eh, van marcando individualmente a medida que van pasando. Eh, o sea, imagínense que alguien que, que nació el 19 de diciembre, en vez del 17 de diciembre como yo, eh, del mismo año, yo nací en el 68. Alguien que nació el 19 de diciembre del 68... ...ya la luna está en otro lado, está en otro signo. ¿Sí? Y es más, mi luna está en los últimos grados de escorpio. O sea que alguien que nació el 18... ...ya tiene luna en otro lado. Y ya estos planetas más rápidos ya se movieron algunos grados y pudieron haber creado alguna combinación planetaria que en mi carta no está, o al revés. Eso es cuando veamos aspectos, ya vamos a llegar. Entonces, lo importante acá es que sepan que el Sol es regente de Leo, que Mercurio es regente de Géminis y de Virgo, que Venus es regente de Tauro y de Libra, que la Luna es regente de Cáncer y que Marte es regente de Aries y corregente o regente antiguo de Escorpio. Eh, ¿Qué pueden encontrar ahí en el manual? Igual que en los videos que yo les subí. Eh, esto pueden encontrar que si vienen y... Eh, dejar de compartir, no, compartir esta. Ah, ahí está. Que si vienen acá al manual, van a encontrar que Marte en Aries... Es, les da características de pionero mucho coraje muy atrevidos como cuestiones negativas pueden ser eh, retrasados o sea, de estar siempre corriendo contra el tiempo eh, cobardes, cohibidos ¿Sí? si Marte estuviera en Tauro los hace pragmáticos, pausados y manuales, ¿sí? Muy de, de, de, de hacer cosas con las manos. Eh, y como negativo, los hace ambiciosos, coléricos, eh, procedural. Lo pusieron los chicos, no tengo la menor idea de lo que significa los chicos. Eh, bueno... Si Marte estuviera en Géminis, lo, lo hace ingenioso, hablador, persuasivo. Si, eh, como negativo, obsesivo, inestable, compulsivo. Y así lo tienen en todos los signos. Yo les aconsejo esto, eh, estudiarlos, estudiarlos de memoria, pero, más que estudiarlos de memoria, irlos practicando, irlos viendo en cada carta. Yo, un método que a mí me cuesta menos, pero no digo que sirva para todo el mundo, es que yo fui, en su momento, cuando estudié astrología, fui identificando gente conocida. Eh, gente que yo conociera cuando no tenía a nadie con esa composición planetaria eh, lo identificaba en algún personaje famoso entonces decía, a ver ¿quién puede llegar a tener Marte en Escorpio eh, bueno, son renovadores persuasivos, estrategas pueden ser vengativos manipuladores, dominador ah, sí, me coincide con Pepe el de acá a la vuelta. Es muy así. ¿Se entiende? Esa es una manera que yo les aconsejo para estudiar. Después cada uno decide. Ahora bien, vamos a volver a nuestra pantalla. Y vamos a ir a ver dos planetas. Dos planetas eh, que son los planetas transpersonales, que son Júpiter, que acá lo tienen, es como un 4, y Saturno, que parece como un 4 al revés. Júpiter tarda aproximadamente 12 años en dar toda una vuelta al Zodíaco y volver al mismo lugar que estaba cuando vos naciste. O sea, yo le llamo planetas fronterizos, pero ya pasan a ser también planetas generacionales. Imagínense que... Acá están marcando generaciones de un año. Todos los nacidos en el mismo año comparten a Júpiter. Y cuando digo en el mismo año, no estoy hablando del año calendario. ¿Qué, qué significa esto? Que a lo mejor Júpiter entró en marzo del 2021 a Acuario yo no me acuerdo ahora cuando entró a Acuario eh, pero bueno supongamos que entró en marzo y va a estar en Acuario hasta febrero, marzo del año que viene del 2022 eh, perdón sí. ¿entró en diciembre? no, a Acuario no no, no. Ah, tenés razón, sí, con no, la conjunción. En diciembre fue la conjunción, ¿no? Tenés razón, sí, sí, sí, sí. Perdón, perdón. Estoy en cualquier lado. Sí, sí, no de diciembre. El, el 21 de diciembre, que fue la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Y ya no volvió a salir de Acuario. Bueno, en este caso entró a Acuario en diciembre del 2020. Entonces, yo no puedo decir que todos los nacidos en el 2020 tuvieron Júpiter en Capricornio, ¿sí? Y va a estar en Acuario, eh, perdón, que tuvieron Júpiter en, en Acuario, porque la gran mayoría lo, lo tuvo en Capricornio. Y va a estar en Acuario hasta dentro de unos meses más. Ya les digo en qué momento. Ay, perdón por el ruido eh, de la silla. En qué momento sale ya definitivo eh, de Acuario. El 30 de diciembre entra a Pisces. ¿Sí? Después no sé si vuelve. No, ya no vuelve. Eh, entonces, todos los nacidos entre el 21 de diciembre del 2020 y el 30 de diciembre del 2021 van a compartir ese Júpiter en el mismo signo. Van a tener que pasar 12 años. Para que haya otra generación de personas nacidas. Durante 365 días. En que se mantiene en el mismo signo Júpiter. ¿Sí? En cambio. Saturno tarda entre 28 y 30 años 29 años y medio en realidad en dar toda una vuelta al zodíaco o sea que está aproximadamente durante dos años y medio en cada signo estos dos planetas son muy especiales no son completamente generacionales eh, porque no podemos decir que una generación sea de un año o que sea de dos años y medio eh, es muy poco tiempo para indicar que me está marcando la generación de de Júpiter en Acuario, por ejemplo Pero Sí me, me está aglutinando Todo un grupo de personas Que nació durante todo un año Entonces me está marcando algo Por eso Y porque en el real En el físico No en lo energético Sino en el real Eh... Son los dos planetas que nos protegen a la Tierra y a los demás planetas interiores de los ataques de asteroides y de cosas que vienen de afuera, meteoritos y demás, eh, porque al estar ellos y ser tan grandotes, eh, lo que hacen es un poder de absorción hacia ellos. Y entonces no permiten que entre lo que sería la basura astral a nuestro planeta y que destruya nuestro planeta. Por eso se llaman, algunos le llamamos planetas fronterizos. También los pueden encontrar en el grupo de los planetas exteriores por lo lejos que están de la Tierra. O sea, estos cinco que están acá serían planetas interiores mientras que estos dos que están acá nosotros los vamos a denominar planetas fronterizos yo hoy eh, les voy a contar bueno Hoy ustedes tuvieron que haber visto Urano también Este es el símbolo de Urano Eso la, con las palabras claves Que les muestro en el, en el manual eh, Pueden irse manejando perfectamente bien sí, o sea júpiter en por ejemplo júpiter en acuario que está en acuario en este momento todos los nacidos en, eh, eh, entre el 21 de diciembre del 2020 y el 30 de diciembre del 2021 van a tener algo de conquistadores cooperativos flexibles y como parte negativa, confrontativos, diferentes, dominados, ¿sí? Eh, y todos ellos también van a compartir al Saturno en Acuario. Entonces también es una generación que son intelectuales, organizados, descubren cosas. Pueden llegar a ser fríos, indiferentes, rígidos, ¿sí? Urano, en este momento, está en Tauro. Urano tarda bastante más en moverse. ¿sí? Eh, Urano tarda 84 años en dar toda una vuelta al Zodíaco, o sea que está... ...aproximadamente siete años en cada signo. Por lo tanto, ese Urano en Tauro... ...ya hace un tiempo que está... ...y va a estar por un tiempo más. Ya ese podemos decir que es generacional... ...que marca una generación de siete años. Entonces, Urano en Tauro es decisivo... ...es ecológico es autoritario, como negativo es que puede ser muy sistemático, dictador, conservador. sí. Eh, acá tienen para ir practicando con todos los signos. Pero para terminar la clase, yo lo que quiero es contarles el mito, según yo, de Júpiter y Saturno, para que de ahí ustedes puedan ir haciendo sus propias eh, sus propias asociaciones libres, ¿sí? Resulta ser que Saturno estaba casado con Gea, con la Tierra. Y, y entonces, como Saturno es el dios del tiempo, es Cronos eh, es en la mitología griega, de ahí viene la palabra cronómetro eh, Él para trascender en el tiempo Para seguir en el tiempo Lo que hacía es que cada vez que Gea tenía un hijo Él se lo comía Igea estaba cansada de, de no poder criar un hijo, de no poder tener un hijo, de tenérselos que entregar a Saturno. Y, y entonces un día cuando nace Júpiter, ella agarra y envuelve una piedra y se la da de a a Saturno diciéndole que ese era el hijo que había nacido. Y a Júpiter lo esconde eh, en, en una cueva junto con una cabra y, eh, y unas ayudantes tipo duendes para que lo críen. Entonces dicen que Júpiter se cría... A leche de cabra y entonces se hace muy fuerte por eso es tan grandote Júpiter Júpiter es el de nuestro sistema solar es el planeta más grande eh, eh, y entonces dice que crece y se hace muy fuerte y sale eh, y pelea con su padre esto en psicología se llama eh, el mito de la horda primitiva ¿sí? eh, después búsquenlo y, y lean el mito de la horda primitiva que es donde todo empieza eh, pelea con su padre le gana por supuesto a Saturno eh, le abre el estómago y saca a todos sus hermanos, salva a sus hermanos eh, que son los otros planetas. Eh, y lo exilia en la Tierra como agricultor. Entonces Saturno pasa de ser el dios máximo a ser el agricultor. Y, como dios máximo del Olimpo, queda Júpiter. Nuestro planeta regente. El gran benéfico. Bueno. Gente, espero que les haya gustado la clase. Espero que les esté sirviendo. No te vayas sin contar la de Urano. No, no. La de Urano y no la voy a contar. Eh, no, no quiero que se hagan tan largas Estas clases eh, y, y para el viernes que viene Falta no tranqui. Para el viernes que viene no Falta nada más video. que una semana Quiero que Que pasemos eh, Lo más rápido posible Por esta parte Que es la parte más aburrida eh, ya la semana que viene terminamos con los planetas nos faltan eh, Neptuno eh, Urano, Neptuno y Plutón Neptuno y Plutón y ya empezamos con las casas una vez que tenemos esa eh, esa triplicidad ya podemos empezar con las prácticas realmente y a hablar de eh, eh, de convertirse en astrólogos. Eh, así que bueno, nada, eh, lo dejamos para la semana que viene. Eh, y la semana que viene yo creo que... No, todavía no. Eh, ya les voy a avisar. Bueno, el viernes que viene nos volvemos a encontrar a esta misma hora y por este mismo canal. Eh, Chao, gente. Un abrazo a todos, a todas, a todes. Chao y felices elecciones. Chao, profe, feliz tarde. Felices elecciones, Martita. Martita, Gracias. vota Santoro. A ver, todos los de Argentina vota, haciendo la vida de la victoria. Votar. Según lo, los chimes que tengo, Santoro gana acá. Sí, sí, sí, yo también, ayer me lo dijeron, ayer me lo dijeron, y gana Santoro, y lo vi en la carta natal, que va a ser una muy buena elección. Tengo la hora de nacimiento de Santoro. Sí, a mí me lo, los compañeros me pasaron los datos, sí, sí. pero ayer... Sin querer, porque lo hicieron sin querer, porque lo tienen muy oculto, se le escapó a uno de los periodistas que está con el a mañana. Bien, bien, bien, bien. Buenísimo. Sí, llegamos a ganar Capital Federal. Ah, Sabes que es lo que va a ser el festejo, ¿no? El domingo 17 de octubre yo voy a estar en Capital. Así que espero verte en la marcha. Eh, Martita si no paso por tu casa es algo que ya me tengo que bueno. pero bueno, voy a, voy a el igual felices elecciones el domingo eh, para todos los que vivimos en Argentina y igual mañana recuerden que es el programa de Youtube eh, en el canal de Youtube va eh, a empezar una hora antes y va a durar un poquito más de lo acostumbrado o sea, va a ser, a las eh, va a ser en este mismo horario 22 horas de España y Francia eh, 17 horas de Argentina y Uruguay eh, 16 horas de Chile y Venezuela eh, 15 horas de eh, México, Panamá eh, Colombia, Ecuador y Perú eh, va a estar muy muy interesante eh, el trabajo que hizo Jordi con las cartas natales de algunos de ustedes de 36 de ustedes así que les recomiendo que mañana estén en el vivo de Youtube y ahí sí ya nos podemos despedir hasta el lunes día de festejo para nosotros los peronistas eh, gracias a todos hasta mañana entonces